Buenos días, soy Virginia Castanedo. Hoy vamos a ver la, en este vídeo la aplicación práctica de la resolución de problemas cambiando el foco, ¿de acuerdo? El foco que sería eh, no centrarnos en, por ejemplo, derribar el muro, sino en rodear, cruzar, saltar, atravesar el muro, el problema, el obstáculo, el trauma. Es decir, ir cambiándolo para, para, para ver... Al menos otras, otras alternativas, para no centrarnos en el, en el pensamiento único, en el camino único, sino ver otras alternativas. Bueno, vamos a ver qué, qué, qué sucedería, por ejemplo, en una situación de expediente de regulación de empleo o de, o de desempleo previo, por ejemplo. Bueno, en, todo, en, todo los, en todos los obstáculos a superar, en todas las situaciones, hay una parte que es necesario que aceptemos, porque no depende de, no depende de, de ti ni de mí cam, cambiarla. Es... Simplemente tener la sabiduría de aceptar, aceptar esa parte y saber muy bien la diferencia entre la parte que nos corresponde, de la que tenemos que tener responsabilidad, a la parte que tenemos que aceptar. Ni dar a los demás lo que no es suyo, ni tomar lo que no es nuestro, cada uno lo suyo, ¿de acuerdo?